Muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de, de mi canal Emilio Márquez en Youtube y eh, la serie de vídeos un día en la oficina de FiniSense. Hoy me he venido a hablar con eh, los compañeros de trabajo y eh, esta empresa eh, de Fintech especializada en RoboAdvisor o gestión automatizada de, de inversiones y precisamente vamos a charlar durante los próximos minutos con Martín huete eh, cofundador y consejero de FiniSense. Muy buenas. Muy buenos días, encantado que estés por aquí. Te agradezco que hayas aceptado esta entrevista pa, para mis canales de, de YouTube y eh, el concepto de RoboAdvisor me parecía muy interesante porque aplicando de una forma intensiva la tecnología a, precisamente a las finanzas, a las inversiones, podíamos conseguir muchísimos beneficios, pero precisamente eh, esa, ese concepto que ha venido de Estados Unidos como los robos besos, sí. eh, una definición para el público, por favor bueno, esto que se el tío, Robbizer, que es la administración anglosajona nosotros preferimos llamarle gestión automatizada no es más que el uso de las nuevas tecnologías para hacer fácil lo que la industria trata de lo que es muy difícil que es eso de ahorrar e invertir, es democratizar el acceso a la inversión, a los productos digamos más, más exitosos o, o de mejor rendimiento, al público en general esto es, digamos, hacer fácil lo que, lo que parece que es muy difícil, que es solo invertir. ¿no? Con lo cual nos encontramos que habitualmente este tipo de servicio se ofrecía a través de banca privada, gestores, con, solo para grandes carteras, y precisamente ahora sí conseguimos que perfiles de inversión de rango medio eh, y, o, re, o rango de inversión más limitado sí si puedan conseguir las eh, mismas seguridades, la misma confianza, el mismo acceso al mismo tipo Así de productos. Es. Por ejemplo, hasta ahora en, en España. Eh, que la distribución de los fondos de la inversión o en general de los puntos de la inversión estaba en manos de las grandes redes bancarias. ¿no? Casi el 80% de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones se venden a las redes la red bancarias. Entonces, las redes han impuesto sus modos y maneras de vender. ¿no? Al final te venden lo que les interesa a ellos, creo que no tiene que ser lo que te interesa a ti. ¿no? Entonces, claro, esta nueva, esta nueva explosión, digamos, esta revolución digital aplicada al mundo de los servicios de inversiones, hacer accesible... ...cosas o productos, fondos índices en nuestro caso... ...o gestión pasiva que hasta ahora de, no existía en España... ...porque los bancos no les interesaba venderlos... ...porque no tenían margen, es tan sencillo como eso... ¿no? ...y un dato de te ofrezco más, ¿no? en Estados Unidos... ...fíjate tú, casi el 35% de la industria de gestión de activos... ...ya está en fondos índices o ETFs... ...en Europa estamos cercanos al 20%, en España no llegamos todavía... ...en el 1% porque la redistribución, no han querido vender... ...este producto porque no tenían margen, es tan sencillo como esto... ...con lo cual nos encontramos dos claras tendencias... ...primero, que el inversor... Va a aumentar el, el uso de fondos índice que eh, tiene un margen inferior. Al tener ese margen inferior, se entiende que es dinero que directamente repercute en el Ahí, inversor. Hay una máxima, porque es una máxima segura: es dinero que, que pagas menos en comisiones, es seguro más de rentabilidad en tu cartera. Aparte, es una industria que piensa que en el largo plazo solamente entre un 10 y un 15% de esos supuestos gestores white ¿no? o gestores uh -huh. activos va a tener su índice. Entonces, Claro, las comisiones de gestión de esos fondos, claro, se acercan a unos 5-2%. Cuando los fondos índices en los que invierte de una comisión es de 15 uh -huh. claro, Esa diferencia de comisión, cuando al final los que pagan más no llegan al mismo sitio, pues es, es muy brutal. ¿no? De hecho, nos encontramos que en la sociedad española, a nivel de mi opinión, necesita una cierta desbancarización para plantear otras opciones. Precisamente toda la amalgama y el universo de empresas fintech que están surgiendo eh, vienen precisamente a ofrecer nuevos servicios, nuevos productos, que van a, van a precisamente dar más opciones a los inversores. En el mundo de servicios financieros va a pasar como en otras industrias, ¿no? como en el mundo de, de la prensa o de la música. ¿no? La revolución digital va a explosionar todo lo existente. ¿no? ¿Va a ser un cambio más...? Que va a costar más por dos razones, por el, como yo termino siempre, sí. el hashtag síndrome de Estocolmo bancario, ¿no? Y también porque hoy, hoy por hoy, digamos, el dinero, o la, o la quizás esta gente, de, bueno, gente conservadora o gente de mayor edad, que le cuesta asumir, digamos, estas nuevas iniciativas, ¿no? Pero las nuevas generaciones, está claro que van a apostar por esto, porque las empresas fintech, en nuestro caso, <coughs> finices, hacemos mucho más fácil, más claro, más transparente y más accesible lo que la banca hasta ahora ha tratado de disimular y hacerlo difícil. Mm. Entonces, claro, Lógicamente el recorrido es inmenso. ¿no? Entonces llegamos al momento de un día a la oficina de Finicens, os visito hoy, charlamos y ya hemos hablado fuera de cámara sobre el presente y futuro de Finicens, pero eh, ¿qué planes tenéis? Qué estáis, ¿Qué estáis trabajando en este momento? Bueno, nosotros eh, llevamos ya un mes, perdón, un año y tres meses, ¿no? con, digamos, con Finicens en el mercado. Ahora mismo tenemos tres productos, tenemos un plan de ahorro, que es fundamental en el seguro de ahorro, tenemos un plan de niños, también fundamental en el seguro de ahorros, tenemos planes de pensiones. Y ahora, en las próximas dos semanas, vamos a sacar nuestro cuarto producto vamos a ser cesta de fondos de inversión, que le vamos a denominar un plan de inversión, ¿no?, para que la gente que tenga fondos de inversión pueda repasar sus posiciones de esos fondos que les ha vendido la banca, ¿no?, uh -huh. a, digamos, estas cestas gestionadas basadas en la gestión pasiva y en fondos índices. ¿no? Espero que sea un éxito el, el nuevo producto de inversión. Yo <risa> y, y como conclusión, yo, yo sacaría que el inversor debe plantearse que hay unas herramientas tecnológicas que le ofrecen eh, una mayor libertad de opciones, y sobre todo una reducción de, de intermediaciones y de costes, que eso es rentabil, maximización de, claro. de rentabilidad, y que eh, el mercado de nuevas opciones fintech como Finisenso es profundamente amplia y mucho más que vendrá. Porque esto ahorrar o de invertir es mucho más sencillo de lo que la gente piensa, ¿no? Todo el mundo piensa que, que para invertir hay que ser un gran gurú, hay que estar pendiente de los, de los periódicos, de las revistas, saber cuándo entrar o en salir del mercado. Eso es mentira, es basura. ¿no? Esto ahorrar, invertir es simplemente tener un horizonte mayor de 7 años. Todos los meses poner la misma cantidad. Es más, los meses de cada bolsa poner más. Es la única industria donde la gente no compra cuando está en rebaja. Pues cuando cae la bolsa, genial, uh -huh. compra más barato ¿no? y sobre todo olvida el ruido de los mercados. ¿no? Uh -huh. no tratar de adivinar si está o no está. Entonces, esa es la manera, digamos, de conseguir tus objetivos de inversión. ¿no? Tan sencillo como sí. eso. Plantear el medio a largo plazo, ser muy constantes. Eh... y Olvida ser ruido de los mercados, de tratar uh -huh. de entrar salir. Ya verás como este verano, verás el típico titular de expansión, tiene valores para protegerse las turbulencias este verano. ¿no? Nos hacen creer que ellos saben dónde hay que invertir y cuándo no, cuando en realidad nadie sabe. nada. Pues yo, en lo, los usuarios y, y seguidores de este mismo canal saben perfectamente que soy muy fan de la tecnología y la tecnología aplicada a finanzas e inversión eh, puede ofrecer unas posibilidades increíbles. ¿Algún último detalle antes de terminar la, eh, nuestra charla? Bueno, ¿no? simplemente animar a ¿no? la gente, no solamente que, que prueben empresas como Finicen, ¿no? que, que se adentren en el mundo de la FinTech, ¿no? que hay muchas empresas que le van a ofrecer servicios financieros de una manera mucho más clara, más transparente, más barata y más sencilla que lo ofrece su banco tradicional. ¿no? Entonces es un mundo por explorar. ¿no? Pues Martín, te agradezco inmensamente eh, tu tiempo y a vosotros comentaros que si os ha gustado este vídeo, si tenéis preguntas, dejar eh, vuestros propios comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Saludos!